Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Nota de Pablo Corso, diario La Nación. ¿Celulares sí o no? Una pregunta que atraviesa las aulas y la discusión teórica. Acá lo plantean como un dilema, ¿sí? como una gran duda que tienen hoy los docentes cuenta en la nota una experiencia en francia y a partir de esa experiencia una ley que entra en vigencia a partir de septiembre del 2018 donde se prohíbe el uso de tecnologías el uso de celulares o, o, o smartwatch en, en las aulas y luego de esta nota como siempre llego a una reflexión o trato en, en, en realidad de llegar a una reflexión y mi reflexión es la siguiente. ¿De qué sirvió la, la prohibición históricamente? ¿Cuáles fueron los resultados de las prohibiciones? Y ahora en la actualidad, ¿cuáles son los resultados de un acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de acordar? ¿Cuáles son los beneficios de negociar condiciones apropiadas para algo? En este caso, mi pregunta es, ¿cuáles? Son los beneficios que nos traería acordar entre docentes y alumnos el uso de la tecnología en las aulas. Ahora me gustaría saber eh, qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.